Oh, hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando un día de la taberna y hoy volvemos a Surviving Mars Este va a ser nuestro capítulo número 16, si no se me van las cuentas Estamos ya, como hemos dicho, aquí, bueno, controlando, controlando la zona norte, tratando de generar partes de máquina que no podemos generar Porque esto está siendo una locura, o sea, nos está costando una barbaridad Y está difícil, entonces... Estamos sufriendo mucho con la generación de recursos Eso, bueno, se ve Se ve Y bueno, ahora vamos a ver si podemos empezar a construir O a, a, a generar partes electrónicas Porque si no lo vamos a tener muy, muy, muy, muy, muy muy feo de cara al futuro Partiendo de eso, vamos a darle calor ya Vamos a tratar de equilibrar las dos bases De tener todo construido y demás De, de bueno, ser capaces de gestionarlo todo pero está complicado. Está complicado, mi gente. Así que, nada. A ver si... Uy, aquí, ¿qué, qué, ¿qué nos falta aquí? Partes de máquina. Es que tenemos cero partes de máquina. Uy. Uh, vale. Han estado investigando sobre los sueños estos chungos de... Que estamos teniendo. Y han descubierto una nueva mejora. A ver. Esta. Wow. Vamos a desencolar esto. Vamos a encolar esto. Y ahora volvemos a encolar lo que teníamos. No, aquí. Uy. No, no sé ni lo que he desencolado, gente. ¿El Moisture evaporito lo tenemos? Creo que es sí, el que hemos quitado Y eso es un problema ¿Dónde está? A ver que lo recuperemos Pues no lo sé, la verdad No lo sé, la verdad Vale, ok, da igual, no importa Vamos a dejarlo así tal y como estábamos Y para adelante Quiero poder poner un laboratorio por aquí Creo que aquí va a ser una buena zona Para poner un laboratorio para Continuar Buah, necesitamos electrónica Que va, ni de milagro Ni de milagro tú. Vale, vamos a poner aquí el nursery program. Oh. Vale, y vamos a ir ubicando cositas por aquí, pero... Uf, nos hace falta trabajo, ¿eh? Nos hace falta trabajo.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 Y lo que tienes, descárgalo aquí Lo va a hacer Vale, perfecto, ya está, ok, apañado Ojo El que hemos descubierto Esto Ah, no ¿Qué se ha descubierto? Ah, lo, pues lo hemos perdido Pues no sé qué tenemos Bueno, luego lo encontraremos Eh, vuelve para casa Vale Oh, que falle Comida tenemos un montón Vale, vamos a bajar la generación de comida Vale, eso, es, no importa Vamos a ponerle dos Aquí vamos a ponerle dos aquí vamos a ponerle dos y aquí vamos a ponerle dos vale y vamos a re redistribuir un poquito a la gente que vuelvan a sus sitios a la security station etcétera partes de máquina nos hace falta pero bueno, a rabiar gem architecture ese es el que hemos sacado ese es el que... Ahí, me estoy equivocando todo el rato Gem arquitectura ¿dónde está ese? Este ¡Buah! Dos spires Eso es una burrada Vale, deberíamos ser capaces De plantar una spire ¿Dónde están? Por aquí Esta está genial. Vamos a plantarla aquí. No nos hace falta. Porque aquí tenemos mucha vivienda. ¡Uuuh! ¡Fuck! Ya hay renegados por aquí, ¿eh? Eso no me gusta. ¿Aquí qué falta? Partes de máquina. Es que no generamos partes de máquina. Vamos a sacar una supply pod. Vale, que nos la pueden enviar, que traiga partes de máquina a tope. Drones nos pueden traer. Prefab Buildings. No. Vale, ok, bueno, más o menos está organizada Vale, vamos a lanzarla Y ya la traeremos para aquí Y listo Nos hace mucha falta Pero mucha, mucha falta La voy a lanzar allí, en la zona norte Para que reparen todo Porque si no tenemos sector un problema. Y aquí es que tienen la vamos a darle calor a esto, o sea, aquí tendría que estar, aquí teníamos que tener ingenieros ahí a tope trabajando, sector scanning, no hay nada. Building no, cada vez hay más, tío es un problema, ¿eh? Pero muy grande La vamos a soltar aquí Y a que distribuyen Porque aquí tenemos eso Hay toneladas de De concreto Hay comida Polímeros todo, todo, todo, todo, todo Vale, hemos conseguido construir la Spire Me gusta vale está bien nada y, y solo consume concreto o sea sin problema uh, mira cómo van los drones por ahí uh, me encanta verlo viajar eh, ¿por qué no estás trabajando mi hijo vaya la voy a desplegar aquí y ya está. 99 y 100, vale, aquí. Perfecto, les asignaré los drones. pues que estoy por bajármelos hacia el sur. No lo sé si bajarme los drones al sur. Vale, la Supply Pod la reventamos para sacar un poquito de de metal. Venga, vale, ahí, a distribuir. Eso es. Mucha cosa hay que reparar, ¿eh? Uy, bo, esto hay que darle prioridad aquí, ¿eh? Mucha, mucha prioridad hay que darle a esto. Me lo reparan ustedes, por favor. Vale. Ok, ¿qué más? está complicado, está complicado, está feo aquí, ya estamos con esto funcionando, maravilloso, me gusta vale, vamos a poner los depósitos estos perfecto, perfecto, perfecto aquí, aquí, eso es que tengamos sitio donde ir dejando la basura espacial, eso es y no querrán explorar las, las piedras de Marte Vale, aquí nos falta gente Aquí hay muchísimo polímero, mucha comida también Los drones están ahí sin trabajar. Pero ¿por qué no construyen esto? Partes de máquina. A ver. Dones a currar. Parece mentira. Vale. Vale, bueno, no. Nada nuevo tampoco, venga A trabajar Es que Es tan complicado Porque es eso, es como gestionas Para que, no sé, que funcione todo Literalmente y no Uf. Hay tantas cosas que gestionar Y, y el hecho de extracción de recursos uh, oh, oh, oh. ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha quedado el dron sin batería? ¿What? Ah, oh, porque está todo esto No hay potencia acumulada Venga, venga, venga Pues ya podemos reparar, ¿eh? Pues ya podemos reparar Claro, es que hasta esto está sin energía Dios, vale Y no, claro, no tira. ¿Dónde está el comander? No, este. Vale, más para allá. Ahí en medio, que, que dé poder a todo. Se va a morir la peña, pero bueno. Corre, corre, corre, corre. Uh, vale, me han dado 500 Claro, y aquí, bueno, nos quedan bastantes 500 colonos 1000 colonos Un megadoom Una maravilla Pff, está, está difícil, ¿eh? Vale, venga, a trabajar Hay que reparar cositas Venga, vale, ya nada, ya ha ya explotado todo ya, ya vamos a poner, perfecto Interplanetary Learning ¿Dónde está ese? Ah, Interplanetary Learning es el que hemos eh, obtenido, que era este Vale, vale, vale, perfecto Este era el que teníamos para que nos traigan oxígeno. Vale. ¡Wow! El monstruo evaporator ya lo tenemos, ¿no? Para nosotros ya tenemos ahí el monstruo evaporator. Vale. Vale, o sea, esto está claro, esto ya lo tenemos, lo podemos empezar a usar Uf, Mucho metal, tío Gasta muchísimo metal Micromanufacturing Engineering Amigo Vale, vale, vamos a poner, vamos a poner eh, investigaciones rápidas, baratas. Vale, las encolamos para tenerlas todas listas ya, así, rapidito. Venga, reparen Donas, reparen oh, oh, oh, oh, Falta agua aquí y aquí Oh, ¿por qué? Ah, porque esto no está funcionando Vale, vamos a aprovechar y vamos a plantar un monstruo evaporator Que está bien porque es Aquí, aquí, así pegadito Tampoco quiero bloquear mucho. Ahí está bien. Vale. ¡Uh! got Talent Rotation Squire! ¡Oh! O sea, ¿queremos organizar un talent show en plan gran hermano o algo así? No. Eh... Rollo, la ¡La o ¡A Game of Dooms! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Oh, este es una maravilla. Vale, vamos a meter este. Me parece correcto. Vale, que... que o sea, tenemos menos pérdida de moral en los dooms que sean... No tan buenos. Seguimos teniendo falta de agua. No tenemos un dron hub por aquí que controle todo esto. Creo que lo vamos a plantar por aquí, ¿eh? Aquí, un dron 8 Ocho partes de electrónicas muchísimo muchísimo muchísimo amigo ojo vale más cosas de los sueños Vale, o sea, el, el científico que está investigando estos sueños en la Tierra ha aplicado para venir hasta aquí, a Marte, a estudiarlos Vale, un genio... Dios, vale, o sea, tenemos un genio en, la, en, en, la, en las próximas solicitudes y luego tenemos niños O sea, la cantidad de niños Dream Stimulation Es este, ¿no? Vale, ese es el que hemos investigado ahora. Vale, vale, vale, bueno. Ok, veremos el próximo cohete como viaja. Vale, esto no lo han venido a reparar aún. No. ¿Podemos sacar otra supply pod? No, no tenemos dinero de la fundación tú. Uf, qué fuerte. Vale. Sector Vale, vale, vale El Hiperium 2 ya puede despegar Ok, vamos a mandarlo a la tierra Perfecto Ya, así tal y como estamos Venga, para adelante Arriba Vale, maravilloso Uy Venga, el agua vamos a puede reparar esto? Vamos a mejorar esto Con dos y vamos a ir generando, venga Un poquito de agua, mi gente No, no son capaces, eh Venga, ya, ok Uy, ay, le falta electricidad Le falta electricidad Entiendo que con esto ya se da por conectado Vale, ok, vamos a la zona norte, porque me está dando miedo que no tengamos allí... Uf, la falta de electricidad está siendo un problemón. Que por el día bien, porque, claro, por el día bien porque se activa esto, pero es que no da tiempo a cargar, no tiene esto tanta potencia. Eso es una faena brutal No son capaces de repararlo No, porque no tenemos partes eléctricas Todas las partes electrónicas están aquí Pues ya sé, o sea, todas las partes electrónicas Todas las... Uy... Y vuelve a faltar el agua, ¿por qué? Pues esto ya está generando Vale, vamos a meter esto aquí Vale, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿No pueden traer? ¿En serio no pueden traer Una parte de máquina de aquí? A ver tú, aquí Carga parte de máquina. Vale, y te la traes aquí. Descárgamelo. Aquí. ¡Hola! ¿Qué fue eso? O lo que sea y lo descargas aquí. Vale. Vale, venga, vamos a devolverlos a la vida, por favor. Vale, no he encontrado nada. Yo pensé que sí que lo iba a encontrar. Puf, puf, puf, puf, puf, puf, Vale, bueno, vamos. Uy, vale, vamos sacando poquito a poquito el agua, está bien, aquí, no hay gente trabajando aquí, venga vamos a volver a darle la prioridad normal que se merece, eso es, y, y vamos a traer gentecilla, vale, el próximo cohete lo ubicaremos aquí, esto ya está trabajando, vale, pues vamos a poner una fábrica, es que aquí no podemos... Necesitamos un Doom nuevo aquí. Micro Doom. Basic Doom. Un Doom autosuficiente. Esta es una pasada, eh. Me mola mucho. Pero claro, del mantenimiento que tiene es muchísimo metal. Vale, vamos a coger un Barrel Doom. Dios, esto es enorme mm, mm, mm, mm. Vale, 360 millones de los metales Vale, falta de energía, pero porque tenemos eso ahí Que nos falla Oh... Está siendo esto muy doloroso, eh Está costando muchísimo Vale, vale, vale Podemos mandar el Passenger Rocket ¿Dónde está el genio? Me lo prometieron Me lo llevo tal y como está Aquí y yo creo que tenemos espacio para vivir. Uy. Vale. Es que que no tengamos energía es horroroso. Solo se puede trabajar de día. Porque no tenemos ninguna posibilidad de generar energía de otra forma, ¿no? Sí, vale. O sea, con los research, pero. Hay que sacar este. Que cuesta un montón. No requiere mantenimiento. Hombre, si no requiere mantenimiento. Hacemos la inversión inicial. En verdad puede ser. Vale, vamos a meterlo ahí al final. No está mal. Vale, no está mal la idea. Es eso, se hace la inversión inicial. Y ya luego se... Se gestiona y avanzamos con ello, vale Vale, vale, vale, eso que mientras esté activo que se vaya trabajando y Para adelante Deberíamos construir o deberíamos ser capaces de construir otro dom Vale, tiene fallos Uf. Ojo, un depósito de metal, vale. Ah, vale, me está trayendo las cosas de ahí, aquí. Bueno, yo que sé ni tan mal. Eh, vale, este nos lo vamos a ir. ¡Voy, voy, voy, voy! Cuidado. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué feo que se ha puesto todo! Ese shader me va a matar. ¿Siste? ¿Vale? La, la luz interior... En tu oficina espartana, yo cal once again. Wow, the watcher senses your approach, turning to face you. Before you can so much as utter a word. Whoa. Later that evening, you stand next to the Watcher as he gives a speech before the Chamber of Labor. Vale, vamos a proyectar el O sea, vamos a lanzar el mensaje de forma telepática. Freezes, ah, ok. Era un sueño. Me está dejando muy loco esto de los... ...misterios y no sé, está siendo todo muy, muy, muy, muy, muy loco. No podemos reparar esto porque no tenemos partes de máquina, ¿es en serio? ¿Tú que estás parado? Coge, recoge partes de máquina y me las llevas al otro lado. Aquí, que nos hace falta esto. Venga, a trabajar. ¿Qué está haciendo? Ah, vale, este ya acaba de transportar todo. Ok. Está perfecto. Vale, claro, aquí problemas de electricidad, pues no muchos, ¿no? A ver, tenemos el, el, los cargadores atómicos. ¿Ves? Y cuando se apaga empiezan a consumirse de aquí. A la larga tendremos problemas. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. La verdad es que está siendo un capítulo de tranquilidad, investigación, darle calor a esto. ¿400 puntos? Pues, pues, ¿No hay nadie en el laboratorio? ¿What? Dios. ¿Ahora qué pasa? Ah, claro. Es de noche. Uf. Investigación por sol, cero. Ah, claro. Vale, vale, vale. Porque de noche no hay nadie currando. Y estos tres están sin energía. Venga, ahora reparen todo, por Dios. O, bueno, lo repararán a la mañana cuando haya ya energía aquí y se active el, el dron. El Command Center. Joder. Es que es... Eh, ¡Puf! Saltasca mucho, ¿eh? Uy, aquí que tenemos. Al explorer. Vale. Aquí que lo vamos a descargar. Perfecto. Vale. eso es, venga, corre. Ay, ah, se piran 11. Vale. Vamos, he intercambiado. Lideral. Eh, eh, eh, eh. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Bueno, renovamos la gentecilla. Está bien. Tener 500 es una burrada eh. Bien, vale, vale, vale Esto lo hemos reparado, perfecto Perfecto, perfecto, ya está listo para sal salir Pues venga para arriba Y que no para el flujo, eh Si tenemos gasolina como para cargarlos Y volver a traer más gente y así pum, Pum, pum, pum, pum, pum, hombre Aquí cuánto espacio hay 28 capaces de vivir 14 de 22 47, 66 ¡fua! Vamos a traernos cohetes A piñón vale. Con eso yo creo que lo vamos a dejar aquí Así tal y como estamos, esta zona así Y la otra zona así Y vale, vamos a pararlo Y vamos a continuar en el próximo capítulo Vamos a empezar a traer gente a punta pala Vamos a llenar estos dooms, que trabaje todo el mundo Etcétera, así que Visto lo visto y he hecho lo he hecho